Nos entendemos. A ver, dime un piropo mexicano. Un piropo, mm, tanta carne y yo muriéndome de hambre. Placa, tírame un hueso. Tus ojos fueran de oro, tú serías mi tesoro. Uno más mexicano. Ay mamita, en esa cola sí me formo. Pero que se sienta México, andando yo caliente, qué gente. Porque los mexicanos sabemos reflejar nuestra emoción. Ese mes patrio, vívelo con Telemar. Ya no va a volver a salir. <risa> ¡Felices fiestas patrias!